¿En qué se basa este Lean Thinking? Primero, dos pilares. Respeto por las personas y la mejora continua. Eso es bien importante, ¿eh? Porque cuando uno escucha del Lean, muchas veces eh, ustedes van a escuchar de que es como eliminar desperdicios, que sería como la mejora continua. Esa es la versión gringa, es la versión utilitarista de este modelo de, de Toyota. En Toyota quedan súper claros que no solamente basta con ser eficiente, sino que esa eficiencia es llevada por estas personas. Si ustedes le llegan a imponer un modelo ágil o le llegan a imponer arriba un modelo lean, no está siendo lean, no está siendo ágil, no lo están respetando. Porque la idea es que esto es un toolkit para que ustedes tomen buenas decisiones, no para que venga un experto iluminado a hacerlo. ¿Para qué? Para generar valor. Generar valor es lo estructural, es lo, nuestra meta. Y es algo importante, fíjese que el líder acá no actúa como un deseo, tomador de decisiones, sino como un maestro. Y esto provoca algo maravilloso. Un periodista llamado Charles Fitzman quedó impresionado por una fábrica de Toyota en Detroit. Detroit es una ciudad que está siendo abandonada, ¿cierto? En este instante, que era la gran ciudad automotriz y que dentro de la crisis automotriz norteamericana ha estado en verdadera catombe. Pero fábricas de Toyota en el propio Detroit están creciendo. y ¿Cómo lo no logran eso? Y él descubrió algo interesante. Toyota, más que una fábrica de construir autos, en realidad funciona más como un cerebro colaborativo. Entonces, además de construir autos, están preocupados de construir autos mejor, siempre. Y además, los líderes, enseñar a las personas a construir autos mejor. Y sobre eso, cómo mejorar todo el proceso anterior. Cómo yo logro que mi equipo actúe de esta forma. Cómo logro yo personalmente, como profesional, estar siempre que además, comillas, de construir software, está haciendo software mejor, enseñando a las personas a hacer software mejor y mejorar todo el proceso anterior.